Hola y bienvenidos, bienvenidas. El año 2022 promete ser. Bueno, mejor no hacemos predicciones. Tengo la bola de cristal un poco dañada con tanto cambio en 2021, la verdad. Efectivamente, no sabemos qué nos deparará el próximo año y por este motivo es más importante que nunca que prestes atención sobre lo que sí puedes influir: tu marca personal. Hola, si eres nuevo por aquí, me presento. En este canal hablo de marca personal, marketing digital y ventas. Y si te gusta el vídeo, te invito a suscribirte. En esta ocasión vamos a hablar de estrategia. Sí, de estrategia para posicionar tu marca personal. Si aún no sabes qué es esto de la marca personal, te lo explico en un momentito. En marketing se entiende por marca personal a la forma en la que somos percibidos por el resto de personas, gracias a nuestras propias acciones comunicativas, tanto online como offline. Es decir, nuestra comunicación en medios sociales y en situaciones a nivel presencial. Y me imagino que estarás pensando, vale, Mónica, pero ¿cómo creo una estrategia de marca personal si no sé ni cómo empezar? Te entiendo perfectamente. Cuando empecé en el mundo online, iba bastante despistada, la verdad. Trabajaba mi marca personal, pero sin saber muy bien para qué ni tenía objetivos concretos. Tampoco me conocía como me conozco hoy, la verdad. Eh, vamos, que un poquito de desastre. Y bueno, como yo fui bastante desastre, quiero ayudarte a ti para que empieces el año con una buena estrategia de marca personal y vamos a ver seis pasos para desarrollar esa estrategia y pase lo que pase en el mundo, tendrás tu marca personal para salir adelante. Da igual que suban los niveles de paro, que ocurran desastres. Al final lo que cuenta es lo que tú puedes hacer por ti. Sí que tienes que tener en cuenta algo muy importante para trabajar tu marca personal y convertirte en experto de tu sector debes adquirir unas competencias básicas de marketing digital. Sin esa base estarás dando palos de ciegos, ya que no tendrás la visibilidad adecuada. Así que toca formarte y desarrollar nuevas habilidades si aún no las tienes. El primer paso para crear tu estrategia de marca personal es definir tus objetivos. ¿Para qué quieres tu marca personal? Para conseguir trabajo, para desarrollar un negocio online, para conseguir pareja, si no tienes claro el por qué no podrás trazar el camino, así que toca pensar cuáles son tus objetivos. Piensa en tus motivaciones, en lo que conseguirás si eres visible en el mundo online y offline. El segundo paso ya tienes claro tus objetivos y ahora toca saber cuáles son tus cualidades en qué eres bueno, qué quieres ofrecer al mundo ¿Qué te hace diferente. El mundo está lleno de personas que copian a otras, así que busca la forma de diferenciarte en lo que haces. Imagina que lo que quieres es buscar trabajo en un gimnasio que te encanta. Sería una pasada trabajar allí como entrenadora personal. Sabes que el público que va a las clases es mayoritariamente femenino y tú eres buena con los entrenamientos porque ayudas a mejorar notablemente el cuerpo de las mujeres. Qué cosas puedes hacer para destacar y que te contraten a ti y no a otras entrenadoras que también quiero adoptar al puesto? Piensa de eso se trata de pensar. Quizás puedes hablar con el propietario del gimnasio y hacer unas clases de gratis de prueba Puedes ganarte al público ofreciendo información nutricional mientras entrenan. En fin, cuando realmente quieres destacar en algo y te conoces bien, las ideas surgen sin problema. El tercer paso sería definir tu imagen, sabes tus objetivos, sabes quién eres en qué eres bueno. Define entonces tu imagen gráfica, elige colores, tipografías, cómo quieres ser percibido. Eso también afecta a tu imagen offline. Cómo acudes a un evento, cómo te vistes, cómo te mueves, cómo hablas y esta parte parece superflua, pero no lo es en absoluto. Ya sabes que una imagen realmente vale más que mil palabras. El, paso, el cuarto paso sería aumentar la visibilidad. Tenemos varias formas de hacerlo, tanto online como offline. Lo primero es conocer tu público objetivo o ver persona para impactar allí donde se encuentre. De nada sirve, por ejemplo, escribir mucho en LinkedIn si tu público está en TikTok. No consigues ningún resultado si lo haces así. También tienes que pensar qué tipo de publicaciones puede impactar en esas personas y crear un calendario de contenidos. Piensa bien lo que vas a compartir. Todo debe tener un motivo. Olvídate de publicar simplemente porque toca. Estarás perdiendo el tiempo estructura bien tu calendario de publicaciones. Para ello te voy a dejar un vídeo donde te hablo del calendario de contenidos y en breve voy a sacar también más información sobre cómo estructurar un buen calendario de contenidos. En el quinto paso vamos a ver cómo aumentar la visibilidad offline acude a eventos presenciales que ya empiezan a ver más visitas, compañeros, amigos, busca contactos que te ayuden a abrir puertas que te interesan. Sin duda es una parte que se perdió durante la pandemia, pero debes buscar retomar esa presencialidad. Llama, sal, habla, toma café, una cerveza, lo que se tercie con tal de generar otra vez esos contactos. En el sexto paso vamos a medir los resultados. Evidentemente, si no realizamos una medición de resultados, no sabemos si estamos en el buen camino. Al medir te darás cuenta de lo que está funcionando y lo que no, con lo cual puedes pivotar y cambiar cosas. Realmente trabajar tu marca personal no es una opción. Todos deberíamos hacerlo de forma consciente. Te abrirá muchas puertas siempre y cuando no vendas humo. Nunca digas algo que no eres. Y si te falta desarrollar habilidades para llegar a tus objetivos, pues te pones a ello y lo haces. La verdad es que esto es un aprendizaje continuo y en ese aprendizaje creces en todos los sentidos, así que ponte las pilas de cara al 2022, ya que no hay excusa que valga, te toca trabajar tu marca personal para no ser uno más. Si tienes dudas sobre cómo empezar, tengo un montón de artículos para ti en mi blog, en mi canal de YouTube, tengo más vídeos y puedes dejarme un comentario y estaré encantada de contestarte.